CAPÍTULO 5 EL CONSEJO DEL GUSANO DE SEDA Luego, Alicia y el gusano de seda se estuvieron mirando un rato sin decirse nada. Por fin, el gusano de seda se quitó de los labios el extremo de la pipa y se dirigió a Alicia con voz lánguida y adormecida. —¿Quién eres? Era un comienzo de diálogo poco tranquilizador. Alicia le contestó, vergonzosilla, —Yo... yo misma no sé quién debo de ser en estos momentos, señor. Puede que sepa quién era esta mañana al levantarme, pero creo que he cambiado una porción de veces durante el día. —¿Qué quieres decir? —repuso el gusano de seda severamente—. Explícate mejor. —Creo, señor que no hay manera de explicármelo siquiera a mí, porque ¿no ve usted que yo no soy yo misma? —No lo veo —objetó el gusano de seda—. —No sé si sabré decirlo más claro —contestó Alicia, procurando hacerlo con voz amable—, porque no entiendo lo que me pasa para ni siquiera empezar a contarlo. Es que eso de cambiar de estatura tantas veces al día es desconcertante. —No lo es. —dijo el gusano de seda—. —Bien, será que usted no lo ha pasado todavía —repuso Alicia—, pero cuando se convierta usted en crisálida, cosa que será un día u otro, para hacerse luego mariposa, me parece que le dará una sensación un poco extraña, ¿sabe usted? —No me extrañará ni pizca —dijo el gusano de seda—. —Bueno, será que usted siente de otra manera —dijo Alicia—. Lo que yo le digo es que a mí se me haría rarísimo. —¿A ti? —preguntó el gusano de seda con menosprecio—, pero ¿quién eres tú? Esta pregunta les llevó de nuevo al principio de la conversación. Alicia se sentía un poco molesta por los bruscos reparos del gusano de seda, por lo cual, hiriéndose muy seria, le dijo. Creo que debiera usted empezar por decirme quién es usted. ¿Y por qué? observó el gusano de seda. Esta era otra pregunta desconcertante, y como quiera que Alicia no acertara a responder y el gusano de seda no saliese de su actitud antipática, la niña dio media vuelta para irse. Pero entonces el gusano de seda la llamó así. Vuelve acá. Tengo que decirte una cosa muy importante. Estas palabras eran en verdad una promesa. Alicia se acercó otra vez. —Un consejo —le dijo el gusano de seda—, procura no irritarte nunca. —¿Es cuanto tiene que decirme? —repuso despechada Alicia, dominando su enojo. —No —agregó el gusano de seda—. Alicia pensó que lo mejor sería armarse de paciencia, puesto que no tenía otra cosa que hacer, y así, tal vez, le oiría algo razonable al fin y al cabo. El gusano de seda empezó a echar con empaque unas cuantas bocanadas de humo, y luego, quitándose otra vez de la boca el extremo de la pipa, dijo, —Con que te parece que estás cambiada en otra, ¿no es eso? —Ese es mi temor, caballero —dijo Alicia pues no recuerdo las cosas como antes, y no conservo la misma estatura diez minutos seguidos. —¿Qué cosas son las que no recuerdas? —Pues he intentado recordar la fábula de «¿Cómo se afama la abejita? pero me ha salido no sé qué de un cocodrilo» —repuso Alicia con voz llena de melancolía—, a lo que el gusano de seda ordenó. —A ver, repite aquello de... —Eres viejo, padre Guillermo... Alicia se cruzó de brazos y dijo así. —Eres viejo, padre Guillermo, y tu cabeza es toda nieve —dijo el mozo—, mas todavía quieres tener la razón siempre. Cuando era joven, dijo el padre, temí que el tiempo entonteciese. Mas la experiencia no halló el seso, y me mantengo así en mis trece. —Eres viejo —repite el hijo—, y tu gordura es imponente. ¿Cómo es que das saltos mortales como si fueras un monzalbete? Cuando era joven respondióle, me hacía los músculos fuertes, este unto apeseta la caja, si me compras un par, se venden. Eres viejo, vuelvo a decirle, y tus mandíbulas son débiles. ¿Cómo, pues, devoras un pato sin que dejen hueso tus dientes? Cuando era joven discutía con mi mujer constantemente, y así la boca se me hizo para toda la vida fuerte. ¿Eres viejo? El mozo insistió, mas la vista no se te pierde, que aún nos harías equilibrios llevando una anguila en la frente. A tres preguntas contesté, replica el padre, ya impaciente: ¿Me darás la tabarra diez años? No te doy con el pie, pero vete. No es así, dijo el gusano de seda. Creo que no, le contestó Alicia con timidez. Se me han cambiado algunas palabras. -¡Cá! Lo has dicho mal, de cabo a rabo —sentenció el gusano de seda. Y siguieron unos minutos de silencio. El gusano de seda fue el que reanudó la palabra. —¿De qué tamaño quieres ser? —le preguntó. —¡Oh, me da lo mismo! —se apresuró a contestar Alicia. —Lo que me desagrada es esto de cambiar cada dos por tres, ¿sabe usted? —Yo no lo sé. —volvió a decir el gusano de seda. Alicia no replicó. En su vida la habían contradicho de tal manera, así es que sentía perder por momentos la calma. —¿Estás contenta con tu estatura de ahora? —le preguntó el gusano de seda. —Sí, pero preferiría ser un poquitín más alta, señor, si a usted le diera lo mismo—dijo Alicia. —Eso de no medir más que siete centímetros es una cosa tan insignificante... —¡Al contrario, es verdaderamente una buena talla! —dijo el gusano de seda, enfadado, estirándose cuanto pudo. Él medía exactamente siete centímetros. —¡Pero yo no estoy acostumbrada! —exclamó la pobre Alicia como pidiendo compasión, y se dijo para sí—. ¿Por qué se molestará esta criatura tan fácilmente? —No tardarás en acostumbrarte —replicó el gusano de seda, llevándose de nuevo la pipa a la boca, para fumar con fruición. Y Alicia optó por esperar, sin decir palabra, que él volviera a hablar. No tardó más de dos minutos el gusano de seda en volverse a sacar la pipa de la boca. Dio un par de bostezos y se sacudió todo él. Luego bajó de la seta y se fue arrastrando por la hierba al mismo tiempo que decía. —Un lado te hará crecer, el otro disminuir. Y Alicia pensó —¿Un lado de qué, y el otro lado de qué? —De la seta —respondió el gusano de seda, como si ella se lo hubiera preguntado en voz alta. Y al cabo de un momento se perdió de vista. Alicia se quedó un rato pensativa, contemplando la seta, en un esfuerzo por descubrir cuáles eran sus lados pero como era redonda, se le hacía muy difícil determinarlo. Y extendió cuanto pudo los brazos, abarcándola, y arrancó con cada mano un pedacito del borde de la seta. —¿Cuál es cuál?—se preguntó, y mordió un pedacito del fragmento que tenía en la mano derecha, para ver qué efecto le producía. Sintió en el acto un rudo golpe en la barbilla. —¡Le había tropezado el mentón con los pies! Grande susto fue el suyo al sufrir tan brusco cambio, pero comprendió que no tenía tiempo que perder, según se iba encogiendo, y se apresuró a poner remedio dando un mordisquillo al otro pedacito de seta. Tanto se le había juntado la barbilla a los pies que apenas podía abrir la boca, mas por fin lo consiguió y pudo tragar un fragmento del pedazo que tenía en la mano izquierda. —¡Qué bien! ¡Ya puedo mover a gusto la cabeza! exclamó Alicia en un tono de regocijo que presto se convirtió en alarma, pues se encontró con que había dejado de poderse ver los hombros, como si los hubiera perdido. Al mirar al suelo no vio otra cosa, sino un larguísimo pedazo de cuello, que como un tallo se levantaba de un dilatado mar de verde follaje. ¿Qué debe ser toda esa cosa verde? preguntó Alicia. ¿Y dónde se me han ido los hombros? Y vosotras, pobres manos mías, ¿cómo es que nos veo? Moviólas al hacerse esta pregunta, pero nada vio, aunque sí notó que se agitaban las verdes hojas distantes. Convencida de que no le era posible llevarse las manos a la cabeza, pensó bajarla hasta las manos. Y vio, encantada, que podía doblar fácilmente el cuello en todas direcciones, como una serpiente. Había conseguido doblarlo por completo en una graciosa curva, y se disponía a sumergir la cabeza en el oleaje de verdor que resultó ser la extensión de los árboles bajo los cuales había estado vagando, cuando oyó un silbido agudo que la obligó a erguirse de nuevo con presteza. Una gran paloma se le había lanzado a la cara y le daba recios aletazos. —¡Qué serpiente! —dijo chillando la paloma—. —¡No soy una serpiente! —protestó Alicia, indignada—. —¡Déjeme usted en paz! —¡Sí, eres una serpiente! —insistió la paloma, aunque bajando un poco el tono, para añadir enseguida, en una especie de suspiro—. —Todo lo he intentado, y no consigo ponerlos a salvo. —No tengo la menor idea de lo que quiere decir. —He probado ponerlos entre raíces de árboles, en los bancales, en las márgenes —prosiguió la paloma, sin hacer caso a lo que le decía—. —¡Pero, ¡ah, estas malditas serpientes! ¡No hay manera de esquivarlas! El asombro de Alicia subía de punto, pero la niña creyó que no debía decir nada hasta que la paloma pusiera término a sus exclamaciones. —¡Por si no diera bastante que hacer el empollar! —proseguía la paloma—. —Hay que estar día y noche vigilando que no vengan las serpientes por los huevos. Tres semanas llevo sin pegar el ojo. —¡Siento mucho que la molesten a usted de esa manera! —dijo Alicia, que ya empezaba a comprender. —Y precisamente cuando me había acomodado en el árbol más alto del bosque —agregó la paloma, levantando la voz en un chillido—, y precisamente cuando me creía libre por fin de sus ataques, resulta que también bajan retorciéndose por el aire. ¡Uf! ¡Quita de ahí, serpiente! —Pero si le digo que yo no soy una serpiente, yo soy... —¿Qué eres tú si no? —le preguntó la paloma. —Bien se ve que estás pensando cómo engañarme. Yo. yo soy una niña. dijo Alicia, poco segura de sí misma, pues no podía olvidar que durante el día había sufrido una porción de transformaciones. Linda invención. a fe mía. dijo la paloma en tono del más profundo desprecio. Pues no he visto yo pocas niñas. pero ninguna tenía ese pedazo de cuello. Cá. lo que tú eres es una serpiente. no te sirve negarlo. Supongo que luego dirás que en tu vida has probado un huevo. —¡Sí, he comido huevos! —dijo Alicia, que era una criatura que no sabía mentir. —Pero es que las niñas comen huevos, lo mismo que las serpientes. —¡No lo creo! —dijo la paloma—. Y si lo hacen, no te digo más sino que son una especie de serpientes. Fueron tan inesperadas estas palabras, que Alicia se quedó un rato sin acertar a decir nada. —¡Bien veo que lo que estás haciendo es buscar huevos! —añadió la paloma. ¿Y qué me importa a mí, pues, que seas niño o serpiente? —Pero a mí me importa mucho —se apresuró a decir Alicia—. Conste que, aunque lo parezca, no ando a la busca de huevos, y que, aunque así fuera, no cogería nunca los de su nido, porque estarán crudos, y así no me gustan. —No importa, ¡vete de una vez! —dijo por fin la paloma gruñonamente, al tiempo que se volvía a colocar en su nido. Alicia. Se agachó con gran trabajo de ir de vez en cuando, desenroscando de las ramas de los árboles el cuello, pues le obstruían el paso. Al cabo de un rato cayó en la cuenta de que todavía tenía los pedacitos de seta en las manos, y enseguida se puso a mordisquearlos alternativamente con gran cuidado de tragar poco. Y tan pronto se hacía pequeña como crecía, hasta que consiguió encontrar su estatura normal y quedarse en ella como hacía tanto tiempo que había dejado de ser, hasta entonces, aproximadamente como siempre, le parecía un poco extraño al principio. Pero no le costó mucho acostumbrarse, y reanudó sus habituales monólogos. Mira qué bien, mi plan está medio logrado, y qué desconcertantes son estos cambios. Nunca estoy segura de lo que voy a ser al momento siguiente. El caso es que ahora he recobrado mi verdadera estatura, y lo que importa. Es encontrar aquel jardín tan hermoso. ¿Cómo me las arreglaré? Esto es otro cantar. Así se iba diciendo cuando llegó a un lugar despejado, donde había una casita que mediría poco más de un metro de altura. -Quienquiera que sea el que viva allí -pensó Alicia no es cosa de presentarme en una casa tan pequeña con mi estatura normal. ¿Cómo se asustarían? -perderían el juicio. Considerándolo así, Alicia empezó a morder un poquito el pedazo de seta que conservaba en la mano derecha, y no se atrevió a acercarse a la casita hasta verse achicada a una talla de unos veinte centímetros.